Eh, pues nada, bienvenidas y bienvenidos a, a la vorágine. A un momento, la verdad, que en lo global le llevábamos esperando ya un tiempito porque es cierto que con la editorial con Sony, que ahora os va a contar Moos qué es y eh, por qué nace y hacia dónde se dirige, eh, llevamos trabajando un tiempo, nos gustaba lo arriesgado también de, de sus libros, de sus textos, ha sido una relación como bonita en, en este tiempo y además, bueno, pues agradecer también, le apostaron incluso al crowdfunding porque creían en el proyecto y eso, viniendo de un editorial, es, es bien chulo. Y cuando nos hicieron la propuesta de que Iván de la Nuez, que era uno de los últimos, en concreto con este libro, de Teoría de la retaguardia, uno de los últimos libros que habían publicado, que iba a estar por Bilbao y que había la posibilidad de que diera el saltito para acá, pues dijimos, claro que sí. Además, siendo como es, pues un que esto construido desde la ironía, eh, hablando de arte contemporáneo, pues, de hecho, en un momento como muy, muy muy puntual, noticioso, con todo lo que ha pasado en Arco también este año, que está aquí en el, en el Candelero, pero bueno, viendo ese esa implicación ¿no? entre lo político, lo social también, y el arte contemporáneo, y su necesidad, no y como lo estaba contando. Entonces dijimos que sí, que encantadas, y nada, aquí, aquí están. Eh, bueno, ahora os presentaremos más en concreto a, a Iván y a Bea, que la acompañó hoy en la mesa. Y yo por mi parte los anuncios de aquí. Aquí tenéis la programación del mes de marzo, que está bien llenito. Esta semana tenemos esto hoy, y el viernes cerramos por huelga feminista. Eh, para poder estar en la calle y os animamos a que podáis estar ese día y a las mujeres secundar la huelga de todas las maneras posibles también que, que se ofrecen y podéis ver ahí la actividad de la semana que viene, que tenemos presentaciones de libros, encuentros con gente que ha estado peleando en los movimientos sociales, nada, aquí lo podéis ver y en nuestra página web también. Y... Y siempre hacemos como un pequeño anuncio para que este espacio se mantenga, aparte de con la venta de libros, que no es como lo que más nos saca las, las castañas del fuego, también hay la posibilidad de, de hacer un aporte para, pues para que podamos mantenerlo abierto con el cariño además que le estamos cogiendo a este hueco un poquito más grande, que a veces se nos engaza hasta pequeño. Y nada, muchísimas gracias por venir y luego podremos conversar todas también, tendremos un huequito para poder conversar. Gracias. Bueno, yo solo hago una pequeña intro. No quiero robar tiempo a la presentación, solo comentar que, que somos, bueno, soy con Sony, pero hay cuatro personas más que no están aquí. Eh, somos una editorial ubicada en Bilbao, que tenemos un centro independiente también en el barrio San Francisco de Bilbao, eh, donde producimos y editamos cultura crítica. Llevamos produciendo cultura crítica desde el año 96. Empezamos bueno, en una nave abandonada en Zorrozaurre, en Bilbao, y desde ahí fue evolucionando el proyecto, ya son más de 20 años de trayectoria y en esos 20 años ha ido mutando mucho el proyecto. Os invito a todos eh, a entrar a nuestra página web que es consony.org consony con y ahí sirve de archivo un poco de toda la trayectoria de, este, de estos años. Y sí que desde el año 2016 empezamos bueno, publicando proyect, eh, libros de proyectos desde el año 2009 y poco a poco Teníamos una productora de arte con una línea editorial, nos fuimos constituyendo como editorial y es en el año 2012 cuando iniciamos la colección en la que publicamos ahora Iván de la Nuez. Es una colección paper y es una colección de crítica cultural en formato ensayo, pero también jugamos muchos con diferentes géneros literarios, como desde la ficción también se puede hacer una crítica cultural, etcétera. Y, y hoy tenemos el placer de tener aquí a Iván de la Nuez, que lo teníamos por Bilbao. Y nos parece muy interesante generar esas redes también, pues lo que decíamos antes, ¿no? Santander-Bilbao, esa proximidad y apoyar otros proyectos independientes que sabemos la dificultad que tiene tirar adelante el día a día, pues editoriales, librerías, etc. Y nada más doy paso ya a Bea Cavia. Eh, Bea también pertenece a una oficina de arte y conocimiento que se llama Bulegua, que está ubicado en Bilbao, también súper interesante, también os recomiendo que sigáis el proyecto. Y luego eh, Iván de la Nuez, eh, ensayista, crítico y curator, y aquí os dejo. Indagar. bueno, y agradeceros todos mucho, tanto desde la vorágine como todos los que habéis venido, eh, que estéis aquí y comentaros que el libro está a la venta y que son 15.50. <risa> Gracias por la presentación. Eh, bueno, cuando te invitan a, a presentar un libro o a hacer una reseña o a participar como en un... si no se me escucha bien me decís, eh. Eh, o a participar en un grupo de lectura un sobre un texto, etc., te empiezas a plantear como una relación especial con ese texto o con ese libro, en este caso, porque empiezas a verlo como desde aristas muy diferentes a las que te planteas habitualmente como, como lectora, ¿no? Que es de una forma no más plana, pero sí más ritual o más, más, menos ritual, por decir así, más rutinaria, ¿no? Entonces, en este caso, me planteé la entrada en este texto de bueno, de varias maneras y por varias aristas y he establecido como una relación muy especial con él por varios motivos. Uno de ellos, el primero, es de carácter afectivo y tiene que ver con quien edita este libro, que es con la editorial con Sony y antes también, eh, bueno, productora de arte desde hace más de 20 años, como ya ha dicho mons con quienes hay una relación muy especial. Eh, somos agentes culturales, eh, ambos espacios. Eh, en, en Bilbao, hay una relación personal muy, muy importante, hay mucho afecto, mucho respeto, eh, mucha admiración por el proyecto con Sony y por lo que está haciendo, lo que ha hecho primero como productora y lo que hace ahora sobre todo como editorial, ¿no? entonces eh, ese componente afectivo para mí era muy importante a la hora de mirar este, este libro y a la hora de, de leerlo. Y hay otro componente afectivo que tengo que mencionar, que es que yo soy de Santander, entonces estar en la vorágine hoy me hace especial ilusión y presentarlo en una librería de este, de este tipo como representante de la cultura crítica, que es capaz de, de seguir después de varios años y en este, en este local y en este contexto. Bueno, para mí es, ese componente afectivo también es importante. Y hay otro componente u otras aristas que para mí han sido muy importantes que tienen que ver justamente con el trabajo de Consoni y, y de Iván. ¿no? que es la difusión que han hecho de este libro. Y yo les comentaba cuando me invitaron a presentarlo, a participar en esta, en esta conversación, que, y no había leído todavía el texto, que ya tenía muchas referencias sobre el texto, porque la difusión que habíais hecho y la cantidad de entrevistas que le han hecho Iván sobre este, sobre este libro, que me las, le, o sea, me las iba leyendo todas, o sea, también a través de redes y a través de distintos medios, era tan positiva que yo ya tenía como una lectura... Eh, dispersa de varios fragmentos, tenía como ya una idea de, del propio texto que tiene que ver también con, bueno, con que sigo lo que se publican con Sony, que sigo a Iván a quien había tenido también oportunidad de conocer hace pues, yo creo que un par de años por, eh, en alguna centro antiguo a Bilbao porque ambos estábamos trabajando en diferentes proyectos ahí ¿no? él va, va a hacer una exposición que se inaugura jueves que viene en ese, en ese lugar entonces, bueno, yo ya también le, le, le conocía él personalmente, conocía su trayectoria, le seguía en algunos medios eh, como en el país, y bueno, por ese motivo también, pues ese también hacía como, como fácil la, la invitación. Pero bueno, que esa parte de afectiva o como de fan, ¿no?, fanática, por decir así, porque al final me puse a leer como todo lo que había publicado antes de saber que iba a estar en esta presentación, con lo cual tenía como una lectura previa, luego la lectura del texto y ahora la relectura, entonces, bueno, está está interesante todas estas aristas que te plantean este tipo de, de invitaciones, ¿no? Así que bueno, agradezco mucho la invitación a Consonía a estar aquí y agradezco mucho la oportunidad a Iván de compartir este texto porque yo creo que sí que hay algo interesante para los, las lectoras que es coger un texto y o sea la apropiación, ¿no? De los textos una vez que salen de la autoría. Y en este caso vamos a estar como en la muga, en la frontera entre entre au, lectora y autor que es un poco lo, lo que puede ser interesante, no me voy a poder apropiar totalmente del texto porque él está aquí entonces bueno, vamos a intentar compartir esto. Mi idea un poco para esta presentación era como lanzar las, lo que a mí me sugería, es decir, apropiarme del texto a mi manera que es algo que ya con la edad he aprendido que se puede hacer, aunque siempre me da mucho pudor pero vamos, que lo voy a llevar a mi terreno voy a compartir un poco las cosas que me parece que pueden ser interesantes también para, para parte del público que está aquí o todo, y luego le voy a lanzar algunas reflexiones o ideas o preguntas o lo que sea que quiera entender y responderme Iván, para compartir un poco también una audiencia que parte entiendo que se ha leído el texto y parte entiendo que no, pero que se lo va a leer, que van a comprar a 15.50 a partir de ahora. Eh, bueno, entonces, eh, por hablar un poco de las cuestiones que a mí me me interesan de, del texto voy a comenzar hablando de lo que yo entiendo que es la posición situada que tiene Iván de la Nuez en, esta, en este texto. Cuando hablo de posición situada me estoy refiriendo a, a Donna Haraway, algunos la conoceréis, y simplemente eh, me estoy refiriendo a la responsabilidad o la enunciar desde dónde habla cada uno cuando habla de algo, ¿no? Y creo que algo que es muy respetable en, en estos textos, en el texto que, que se presenta en este libro, es justamente que se ve cómo se puede contemplar la trayectoria vital, la trayectoria profesional de, de Iván, su pertenencia al un mundo del arte contemporáneo en varias facetas, como comisario, como escritor, como crítico de arte, también como parte de algunas instituciones muy importantes, como el CCB o el Virreina en en Cataluña, pero en, en otras también, como, bueno, como escritor que aparece en diversos medios, como gestor, creo que en, su, en este texto también es posible ver la posición que establece con su origen cubano, con sus coordenadas históricas y políticas, con su trayectoria, los análisis políticos que esto le permite hacer, y una visión eh, geopolítica del arte contemporáneo, ¿no? también, que, de lo que, hemos, eh, bueno, que, que creo que es una una cuestión interesante a recoger en este, en este texto. ¿no? Creo que, para... que es muy difícil, o si no imposible, abordar un diagnóstico y una propuesta del mundo contemporáneo sin eh, salpicarte con tus propias contradicciones. Y creo que lo que hace Iván de la Nuez en este texto es salpicarse con esas contradicciones, como todos, todas deberíamos hacer, y cogerlas, mezclarlas, eh, analizarlas, ponerlas sobre la mesa, y es a partir de ahí como construyes, creo, en esas articulaciones y en esos nudos tus reflexiones, ¿no? Y, y tu crítica y tu posicionamiento en, en el arte contemporáneo y, el, y en lo social contemporáneo. Entonces, creo que eso es de un valor, eh, bueno, pues inapelable. En, en en la responsabilidad que tiene también escribir y dentro de este mundo y en el, en el mundo en general. Entonces, para mí esa posición situada creo que es como súper importante a tener en cuenta. Eh, luego me interesa mucho también el símil que haces y por el que luego te preguntaré entre la retaguardia, la teoría de la retaguardia y la, la teoría de la vanguardia y la teoría de la retaguardia. Eh, sobre todo no me interesa tanto vanguardia y retaguardia que serían términos muy del mundo del arte contemporáneo sino que también me interesa eh, la oposición entre vida y supervivencia ¿no? digamos que si la teoría de la vanguardia hace 40 años se planteaba la tensión entre arte y vida ese clásico del arte ¿no? de cómo, cómo plantearse la relación entre arte y vida que siga siendo algo que nos planteamos en el trabajo con artistas permanentemente y que incluso los agentes del arte más por periféricos que seamos, eh, también nos seguimos planteando, pero sobre todo las perspectivas más artísticas, con la teoría de la retaguardia, luego creo que Iván será eh, más preciso en, en ello, él habla de la continuidad de la vida por otros medios, ¿no? y a mí esta relación entre vida y supervivencia me llevaba a algo que... Mmm, tiene que ver con la sostenibilidad de la vida en la actualidad a partir de la centralidad de un mundo precario en el que vive el mundo del arte y el mundo de la cultura. Entonces, por llevarlo de nuevo a, a mi terreno, a mí esta relación entre la teoría de la vanguardia en la que se discutía entre arte y vida y la teoría de la retaguardia o esa zona de retaguardia que propone Iván para evitar el arte contemporáneo, lo que me llevaba también es eh, dónde queda la noción de precariedad que todas habitamos en este, en este eh, sentido, ¿no? y dónde puede quedar esta noción de precariedad vinculada a la retaguardia. Eh, otra cuestión que me, que me interesaba, y aquí tiene que ver también mi bicefalia, que antes también le contaba con la que hablaba con Iván, yo aparte de trabajar en Buleguas en Baquebaric, que es la Oficina de Arte y Conocimiento de Bilbao, eh, soy socióloga y, y bueno, tra trabajo en la universidad, a veces sí, a veces no, pero tengo una carrera eh, académica o trato de tenerla. Y lo que me ha permitido, por ejemplo, este, este texto es encontrar algunos lugares, por ejemplo, con todas las vinculaciones que se hacen a partir de 1989, todos los cambios sociales que suceden y las relaciones que tú haces entre los momentos históricos y los eventos artísticos, en relacionarlo con determinados cambios eh, sociales desde un punto de vista sociológico. Entonces, lo que sí que me ha permitido, por ejemplo, es eh, algunas relaciones, llevarlas como a otros campos disciplinares, creo que es súper interesante. Quizá tu origen eh, y tu formación como historiador tiene que ver también con que tú abres muchos campos para establecer objetos de estudio en diferentes lugares, ¿no? Y a mí, precisamente, este libro lo que me ha dado es eso, ¿no? El, el, el, el, el, Permitir ese giro o construir como un campo de estudio que tiene que ver probablemente más con una sociología del arte que con otro tipo de, de cuestiones, no tanto con el arte contemporáneo con la crítica, pero que bueno a mí me ha permitido encontrar ese nicho en ¿no? la relación entre los cambios sociales y los eventos eh, artísticos que suceden a partir de la caída del muro en el 89. Creo que la, todo el análisis geopolítico en ese sentido de, de Iván es muy interesante. Eh, también me interesa mucho algo que yo no sé que yo creo que tú no, no, no nominas así, pero que sí es la noción de crisis. O, a mí todo el rato la, la crítica que se hace respecto al agotamiento del arte contemporáneo me recuerda un poco a la que se hace a la, al agotamiento de la noción de crisis dentro de las ciencias sociales y de las humanidades. ¿no? Digamos que la crisis ahora es lo que gobierna el mundo social contemporáneo, y cuando hablo de crisis no hablo de la crisis financiera o de la crisis económica, sino de una crisis institucional y de una crisis de identidad y una crisis de sentido, de lo que antes configuraba nuestra forma de entender lo social o una crisis de la modernidad, y creo que todo lo que plantea, o muchas de las cosas que plantea Iván de la Nuez van por ahí, ¿no? en, acerca de, de las crisis de de lo contemporáneo en un sentido más simbólico, de los referentes que estamos perdiendo que hemos perdido en los últimos 40-50 años y que antes era lo que consolidaba nuestro estar en el mundo, ¿no? desde la religión, la política, bueno, un montón de, de cuestiones vinculadas a ello y que eh, en contra del mercado, que lo habita todo, pues están perdiendo importancia o solidez. ¿no? Eh, otra de las cuestiones y ahora ya sí que voy a acabar con las apropiaciones que me estoy haciendo pero esta creo que es súper importante sobre todo para quienes trabajamos en el mundo del, del arte contemporáneo es una crítica que a mí me parece que es donde más reside quizá la ironía pero también la, la dureza de Iván, que es en el excesivo discursivismo que hay en el, en el mundo del arte ¿no? La, la banalización que hay a veces de, de la, del análisis más duro o más fuerte frente a una discursivización masiva. Son cuestiones eh, que tienen que ver también con esa estrategia curatorial que logras nombrar solo una vez en el texto, como prometes al comienzo, ¿no? Pero que es verdad que, bueno, quienes también habitamos el mundo de, del comisariado con cariño, pues a veces vemos que, bueno, pues que no siempre se, los discursos se habilitan como deberían y que tiene que ver también con, con crisis que él enuncia que son muy duras como la crisis del multiculturalismo, que ya nos explica un montón de, de cuestiones y bueno, él incluso se atreve a proponer otro tipo de derivas, ¿no? de apropiaciones como el transculturalismo, etcétera, son, eso ya son cuestiones muy duras de teoría social y de teoría del arte contemporáneo pero que realmente lo que reflejan también es que eh, bueno, que hay instituciones en las que los discursos y hábitats en las que los discursos deberían volver a ser eh, rigurosos y no tan eh, endebles o blandos, que es por lo que, por otro lado, en el mundo de la academia, o en mi otra vertiente como socióloga, justamente durante mucho tiempo se trató de hacer lo contrario, ¿no? Las teorías duras eran como insoportables, entonces tratábamos de banalizarlo todo, de trabajar con teorías o interpretaciones blandas y más simples, y como por ejemplo los estudios culturales y sin embargo eh, ahora desde el arte contemporáneo estamos viendo que, bueno, que hay cierta, ciertos reclamos hacia otras eh, formas más sólidas de teoría que también son, son compatibles, ¿no? que, que todas las cuestiones en ese sentido son eh, compatibles y que ese exceso de discursivización a veces, eh, bueno, pues deberíamos ser también muy críticos y posicionarnos respecto, respecto a ello. ¿no? También depende de los mundos del arte que se habiten, eso es, esto es más o menos visible. Eh, bueno, todas estas apropiaciones tienen que ver con mi, también mi posición de enunciación, que es esta, entre agente en el mundo del arte contemporáneo, periférico, como entre, bueno, muchas posibilidades de agencia y mi labor como socióloga, eh, y, pero creo que es más interesante también porque las audiencias son muy amplias llevarla a un terreno en el que Iván pueda introducir sus propias percepciones entonces eh, sí que me gustaría empezar por el tema del título porque bueno, el título es buenísimo, hay que reconocerlo y esto también es mérito de Iván y supongo que de Consoni Teoría de la retaguardia, cómo sobrevivir al arte contemporáneo y a casi todo lo demás que depende de cómo se lea, eh, pues da ya para mucho, ¿no? Con, entonces sí que quería preguntarle a a Iván eh, por el título, por cómo lo encuadras, por cómo te te posicionas en, en ello pero sí que antes quería hacer algo que siempre veo en las pelis americanas y me parece fantástico que me parece siempre súper bien presentar libros en, la, en Estados Unidos porque vas, lees y te vas y solo firmas y no tienes que hablar ¿No? Es como tú podrías haber hecho las presentaciones leyendo como 10 páginas. soy un mal sitio. lector, un acento terrible. Bueno, y, pero. Y bueno. Ya. Eh, prefiero hablar. Pero el formato es como, bueno, pues a, a explorar. O sea, como rollo el Quijote en el día del libro, uh -huh. pero pues uh -huh. con los libros que una. ¿no? ¿Vosotras lo no podríais. Bueno, vosotras hicisteis con Virginia, Virginia Woolf. La lectura del libro Exacto. Tú. Esa onda. Bueno, así que yo voy a leer un poco. Eh, simplemente para situar un poco vanguardia y retaguardia a las personas que no habéis tenido la oportunidad de tener todavía el libro. Eh, lo que él habla, lo que él propone en algún momento es plantear una teoría de la retaguardia, ¿no Iván? O estarte en una zona de retaguardia, que ahora nos va a explicar mejor. Pero dice, un ejercicio que, resituar, que resituara el pensamiento sobre el arte, aunque no en relación con la vida, sino en su tensión con la supervivencia. Y leo un poco más. Comprobar que el retaguardismo no es siquiera un vocablo aceptado por el vanguardismo me hizo pensar, con alivio, que la retaguardia nunca tendrá entidad suficiente para producir algún ismo en la cultura. Confirmar, mientras reafirmaba o disentía de estas aproximaciones, el interés diverso en el tema me hizo sentir que la retaguardia es un lugar en el que uno nunca está solo. Y aquí viene luego. La retaguardia, pues como cobijo de una resistencia jalonada por el apogeo de la tecnología o la era de la imagen, por la posibilidad de que todo el mundo pueda ser artista o la certeza de que la política se ha convertido en pura performance, por el uso de la acción social como una de las bellas artes o el abuso del videoterrorismo como una de las malas artes, por los alojamientos del arte en la ficción o la demagogia de unos modelos que continúan buscando sus causas Fuera del arte, aunque sigan beneficiándose de las consecuencias que solo pueden conceder el museo o el mercado. Y acabo. Por eso lo que necesitamos con urgencia no es un arte de vanguardia, sino un arte de retaguardia. Un arte que ante la imposibilidad de amalgamarse con la vida, consiga al menos una fusión fructífera con la supervivencia. Y ahí nos explicas el título, no, si puedes. Bueno. Primero que todo, muchas gracias por estar aquí. Gracias a, a la editorial, a Consonic, que eh, ha sido una de las decisiones profesionales más acertadas de mi vida, de publicar con, con ellas. Gracias a OEA, que, a la que sigo su trabajo hace mucho tiempo, en Gulegua, y, y soy admirador y a la vez mm, aprendiz de lo que hacen. Y por supuesto, gracias a la vorágenes. Eh, bueno la verdad es que yo me puse, yo le puse el título casi todos mis libros los trabajo primero con títulos y después sobre ese título armó el libro pero después el título cambia mm, no me interesan los discursos duros eh, me interesa ser un ensayista el, el último libro en que yo puse notas al pie fue eh, el primero que es La Balsa Perpetua fue del año 98 y estaba... Bueno, ahí había una tensión entre costas y travesías. Las costas eran como ensayos duros de las humanidades de las que yo venía. Yo soy historiador, caí en el arte por una secuencia de censuras que tuve en mi país, que no viene a cuento ahora, y las travesías que estaban escritas en cursivas eran como líneas de fuga para llegar a otra costa. Y un amigo mío, historiador, Rafael Rojas, dijo, bueno, yo intuyo que esas costas se van a ir de esta escritura y Iván se va a quedar solo con las travesías y eso es lo que ha pasado mm, en lugar de ir hacia adelante lo que yo intenté es seguir a Montaigne que es el padre de todos nosotros, el abuelo de todo ensayista donde bueno, él decía bueno ensayar es pintarse uno mismo y no ya con ese tema de la autoficción y todo eso me parece un autobombo disimulado de, de las tragedias lo que yo hice fue eh, Sigo haciendo es intentar escribir, que el lector intente ver en tiempo real mis eh, apreciaciones, mis dudas, mis resbalones y que no sepa, como no sé yo, dónde voy a ir a parar. Eso es lo que yo entiendo por ensayo. De hecho, me importa un Pito eh, formar parte del, del gremio literario, no me importa para nada hacer una carrera literaria eh, lo que me, sí me interesa es que el ensayo no lo quiero entender como un género literario sino como una especie de actitud, como una especie de conducta, como algo que está también en el borrador en el en el en el, en el en el en el simulacro militar en el entrenamiento deportivo en la afinación del piano y en el afilar la navaja, son maneras que tiene eh, uno de ensayar eh, a fin de cuentas ensayar, a resultir una trama y una conspiración. Yo me muevo en ese medio eh, conspiranoico, ¿no? y conspirativo. Creo que todos los cubanos somos paranoicos y somos conspiranoicos, pero en este caso no es que yo tenga una idea de que están conspirando contra mí, sino que quiero también colocar la idea de que yo estoy conspirando contra los demás también. Es lo que no me permite, es lo que yo entiendo que es el ensayo, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, bueno, pues vino eh, el mapa de sal, vino Fantasía Roja, que es un libro de 2006, que explica un poco cómo la, la izquierda de Occidente se enamora de la revolución cubana, empezó en Graham Green y terminó en Bin Benders con buena vista Social Club, y un crítico y director de arte y curator que yo quiero mucho, que es Valentín Roma, cuando leyó Fantasía Roja dijo, digo, pero es que este no es un libro sobre, sobre la izquierda, es un libro sobre arte. Y yo dije, bueno, quiero escribir mi libro sobre arte también. Llevo muchos años trabajando en el arte, este es mi vomitona, mi manifiesto. Y al final creo que es un libro que no es sobre arte, sino sobre la izquierda. Se ha cruzado ahí. Y es lo que quería un poco eh, plantear, ¿no? Y el término viene de algo un poco guerrillero. La retaguardia es un lugar sin entidad glamurosa. Eh, la retaguardia no tiene ningún tipo de épica fosforescente. El... Quienes entran primero en una ciudad son los vanguardistas Quienes ven primero que los demás son los vanguardistas Quienes les dicen a los demás la verdad que ellos no pueden ver ni decir Porque son tan tontos que el vanguardista lo sabe Son los vanguardistas Pero no hay tropa que no tenga que curar sus heridas, cocinarse Y tener la enfermería ahí Y ahí es donde está la retaguardia No por casualidad Klausiewicz o el Che Guevara le dieron una importancia descomunal a la retaguardia, con lo cual me planteé colocarme ahí, que es un espacio eh, donde uno no es que dé un paso atrás, pero sí da un paso al lado con todo lo que está pasando. Y, bueno, hay dos vientos que me llevaron a vela por todo el libro. Uno es lo que tú dices, cómo se puede hablar de vida hoy en medio de esta precariedad, y de, bueno, aquí el problema de que no sirve para nada la teoría de la vanguardia, como decía Peter Berger, decía, la, eh, la, si, si la vanguardia no tiene lugar es porque no ha resuelto bien su relación con la vida, el arte, del arte con la vida. Eh, bueno, pero es que lo que marca esta época, 40 años después, de esa teoría de la vanguardia, no es la relación del arte con la vida, sino del arte con la supervivencia. Que no es la relación, la continuación de la vida por otros medios, como decía Clausewitz de la Guerra, que es, él decía. Eh, la guerra es la controlación de la política por otros medios sí. y de hecho el segundo capítulo de, la, de, de su libro se llama Crítica es curioso eso. no, es que la supervivencia es la continuación de la vida por cualquier medio nos, nos agarramos un clavo ardiendo para lo que sea y eso es lo que creo que no se ha entendido en la política contemporánea que es algo que a mí no, no me importa mucho tampoco pero que es que no hay manuales para quedar bien en la supervivencia, porque sobrevivir no es vivir. Sobrevivir tiene igual una agenda. El superviviente no tiene ninguna agenda que no sea respirar. Bien. La segunda línea tiene que ver con Marcel Duchamp y con el hecho de que yo me voy dando cuenta de que eh, Redime cumple 100 años, que... Eh, el arte contemporáneo de alguna manera cumple un siglo también. Vivir un siglo me parece suficiente en la historia personal y de la humanidad. Y cuando Duchamp coloca el ready-made, que yo coloco este objeto en bueno, un vaso de agua, como ha hecho Wilfredo Prieto en Arco, lo vendió por mil euros. Yo, conozco, yo coloco esto en una galería, lo, lo resignifico, y por el hecho de hacerlo así, pues ya se convierte en arte. Esto fue lo que hizo Marcel Duchamp con el ready-made. En el momento que Duchamp hace eso, el Readymade era un capítulo de la cultura, la sociedad y la política. Lo que yo intento, pienso, que me doy cuenta, igual estoy equivocado, es que hoy todos somos capítulos de un Readymade global y universal que ya lo cubre todo, lo recubre todo. Y ahí dije, bueno, ya ahí no hay nada que hacer. Y cambio el estatus del Readymade de Duchamp por una frase de él que dice, soy un respirador, es decir... Boqueo, soy simple y llanamente un superviviente. Y la tercera línea que me llevó durante todo el libro es que a mí las causas ya no me interesan nada. Como persona, todas las causas son buenas. Pero no podemos remitirnos a las causas porque allí entonces no se nos va a explicar nada. Todas están traicionadas, todas están absolutamente desvirtuadas y todo lo que, lo que fue eh, maravilloso y, y brillante en una causa hoy no es así y por lo tanto me tomé muy en serio una de mis primeras lecturas de la adolescencia que fue Robert Louis Stevenson que no solo escribió Jacky Hyde, sino también era un gran escritor era como, como decía Borges un ambicioso de, de islas era alguien que escribió sobre los tesoros etcétera y él dijo una frase que me parece descomunal que es todo el mundo tarde o temprano se sienta un banquete de consecuencias este libro sino un banquete es mi sobremesa en ese banquete de, de consecuencias. Yo escribo desde las consecuencias, no desde las causas. Y por tanto, la situación actual que puede tener el arte, la política, la, so la sociedad, nosotros aquí sentados, no me interesan las causas de ninguno de los que estamos aquí, las respeto, evidentemente, pero nosotros estamos aquí sentados sobre un presente de consecuencias. Y es ahí donde se instala eh, el libro y la idea de esa teoría de la retaguardia. Cuando también el libro, volví a investigar qué es lo que se estaba escribiendo sobre la retaguardia. Y cuando entonces me meto en internet, eh, me encuentro que, por ejemplo, lo, lo que arranca con todo es eh, la pornografía. Entra por la retaguardia y todo referido al sexo anal. Eh, bueno, todo el tema del de sexo anal en la, en la pornografía, porque retaguardia iba más allá del deporte, de la guerra, y no digo ya del arte y la cultura, era el tema pornográfico. En cambio, cuando hice una charla en Madrid, en, en el Círculo de Bellas Artes, una estudiante latinoamericana me dijo que eso era una posición... Eh, tremendamente contemporánea, cosa que yo llegué ahí por casualidad, tengo que ser eh, sincero, porque había toda una política anal para explicarse eh, las políticas de hoy. Yo no estaba muy claro de eso, no lo sabía, pero bueno, dije, hombre, muy mal encaminado no estaba yo, no puedo estar muy equivocado. Y ese era uno de los temas. El otro tema era militar y finalmente en el arte nadie se detiene en la retaguardia, porque aunque digamos que hablamos en nombre de la sociedad, aunque vivamos en lo que me, me, me he dicho alguna vez, vivamos en la eufemocracia no en los discursos duros, no hay discursos duros eso, los discursos que hay hoy en día no son duros son discursos que colocan palabras sobre palabras sobre palabras para, esca, para esquivar lo que, de lo que hay que hablar son eufemismos y eso no es lo que pasa para mí eh, el arte contemporáneo decir empoderamiento en lugar de emancipación es un rendimiento, es una rendición, ha capitulado. Pero bueno, necesitamos una nueva frase porque no nos vamos a, emanci a emancipar. Y eso es lo que me llevó un poco a tratar con lo que Blanchot dijo, volvamos a la verdad de las palabras, volvemos a ese punto luminoso donde las palabras asignaban a las cosas que también decía Foucault. Blanchot decía, eh, comunismo es crear comunidad. Ahora, si tú dices comunismo y, y, tiene que, y viene el gulag y viene Stalin, y viene todo eso, ya no puedes hablar de comunismo. Estás muerto porque hay una sedimentación continua, continua, continua, de sobredimensiones sobre esa palabra que Machot dijo. Como es una comunidad. Y después dijo, muy discretamente, si es inconfesable, mejor. Bueno, pues este es un libro un poco sobre esas pequeñas palabras perdidas e inconfesables de las que tenemos que escribir también. Y hablando de de cómo, de ese presente de consecuencias en el que nos sentamos a la mesa y que tú te has sentado. Mm. Eh, bueno, yo creo que has adelantado con, con la noción de ensayar un poco cómo lo haces, ¿no? Pero me preguntaba cómo habitar, cómo gestionar esta zona de retaguardia que tú planteas de echarse a un lado, no echarse atrás, ¿no?, en tu vida cotidiana. Volviendo un poco a la, a la posición esta situada que yo veo en tu, en tu texto, ¿Cómo logras gestionarlo dentro del mundo del arte? ¿No? Como comisario, como gestor, como escritor... Bueno, como... Hay... Entonces, ahí creo que es... es hay dos diferente. temas. Uno es el arte. Otra cosa es una cosa que se llama arte contemporáneo, que yo pongo con mayúsculas, que es un sistema. Eh, yo nunca he hablado el nombre del arte contemporáneo. Uh -huh. Hablo el nombre del arte. Y el libro tiene... Es una fábula escrita, digamos, eh, son tres fabulitas. Eh, más una introducción y un, y un, pequeño, y un epílogo, ¿no? La primera es, cómo, el, cómo este certito salió, a bueno, cómo el arte va a la política y cómo regresa, cómo el arte va a la iconografía y cómo regresa, y cómo va el arte a la literatura y cómo casi ya no puede regresar. Esos son los tres momentos eh, del libro. Esa es mi posición, es decir, si lo que llamamos arte contemporáneo es algo que surge con Duchamp, en una historia larga puede tener 100 años. Eh, hay otro gran momento que es el 68 cuando muere Duchamp y la estética comienza a ser casi un instrumento de la política, en Occidente. Y luego, cuando cae el comunismo, me llama mucho la atención dos cosas. La primera es que en el año 89 se dan dos acontecimientos que para mí no, tiene, no son casuales. Ya en un libro anterior yo decía, fue el momento que pasamos, cuando escribí el, el, el Comunista Manifiesto, en BD, es el momento en que el mundo pasa del PFE, Partido Comunista, a otro PC que es personal computer es decir, ese momento no es esa implosión de todo un sistema de un imperio del otro lado yo lo veo simplemente como un cambio en un régimen de producción mm. las sociedades basadas en el proletariado, las sociedades basadas en el trabajo manual en el obrero que uno puede ver perfectamente en la escuela de Leipzig por ejemplo en, en lo que es el mundo del arte pasan a ser nostálgicas, melancólicas pasan a dejar de existir porque no puede ser casual la caída del comunismo va acompañada de la gran explosión de internet, de la cultura digital y de la era de la imagen. Todo está a la vez. Hay dos acontecimientos eh, que son importantes también, que es que cuando viene abajo, se viene abajo el, el comunismo, se hace la primera gran exposición multicultural, que es Los Magos de la Tierra. Claro, yo no soy, yo no, como, como conspiranoico, no voy a decir que una exposición tumba un, un imperio pero no, es, no deja de ser interesante el modo en que Occidente eh, no es que Occidente haya derrotado el comunismo la increíble verdad detrás, detrás de todo esto es que Occidente colonizó el comunismo y en vez de convertirlo en, en lo que era antes que era el enemigo igual que era un igual bipolar al otro lado el telón de acero lo convierte en una otra edad en una otherness en una alternidad eh, multicultural y entonces el arte del este comienza a entrar en el campo de los estudios culturales y en la curaduría occidental como una otra edad, como los latinoamericanos, como los asiáticos, como los africanos. Es decir, ya no tenemos un enemigo del otro lado que no podemos ver ni sabemos quién es, ahora lo incorporamos al museo, pero lo, de, lo licuamos de toda su alternativa ideológica a este mundo occidental y lo compartimos entonces. ...es un fenómeno cultural... ...y por eso mi crítica... ...a esta izquierda curatorial como yo le llamo... ...es demoledora... ...no tengo palabras para decir... lo mentirosos, los demagogos... ...y los eufemistas que son... ...porque lo que han hecho es... ...apropiarse culturalmente... ...de la única ideología... ...y licuarla ...que podía destruir este sistema... ...al que critican continuamente... ...o sea, por eso digo... ...se pasan la vida... Eh, ...con un pie izquierdo... En, con, ...con el pie izquierdo en el 15M... ...y con el pie derecho en los petrodólares... Y eso sigue así. O sea, alguno tenía que decirlo, ¿no? O sea, lo he dicho. Y lo otro es que yo trato esto como una autocrítica de arte. Yo soy parte de este mundo, pero no enfatizando lo del arte contemporáneo. El otro grande, gran momento del 89 es cuando se instala por la derecha la historia, después del fin de la historia, de Francis Fukuyama. Pero que casualmente hay un espejo exacto, paralelo, que es Arthur Danto, que instala el arte después del fin del arte y eso le parece perfecto a la izquierda del arte entonces yo digo, bueno ¿cómo es que han corrido en paralelo esta izquierda curatorial con tanto que ha hecho como 10 o 15 carreras en, en España ha generado no entiendo por qué aman tanto a Tundanto, pero bueno es el, envidia. el se corre en paralelo con el arte después del fin del arte que es aclamado por nuestra izquierda curatorial con la gran criticada y muy bien criticada historia, después del fin de la historia, que hace Francis Fukuyama. Pues que digo yo, que son dos eh, caras de la misma moneda. Es decir, es como tú usas el neoliberalismo para alojar un discurso eh, marxista, socialista, supuestamente eh, radical. Y esa es la gran simbiosis que intento por lo menos desmenuzar en este libro con mi ironía mi, mi, mi cierta humildad porque yo no soy un alemán no voy a escribir nunca la teoría de la vanguardia eh, una persona que, que se mueve en los registros geográficos que nosotros nos movemos podemos aspirar a este librito pero nadie nos va a, a dar una cátedra con, con un libro como este pero bueno eso te permite cierta libertad para decir lo que te da la gana también y es lo que lo que he hecho por tanto para mí qué cosa es lo contemporáneo lenin dijo que lo contemporáneo es lo que empezaba en el 17 que es lo que sucede en historia a la sociedad moderna que funda la Revolución Francesa. En el 17, Duchamp hace precisamente el primer redimento Coloca el urinario en el mismo año. Entonces, esa es la historia que, que me interesa a mí. Eso que se llama contemporáneo ha llegado a su fin. No, no puede continuar, incluso porque ha llegado a extremos patéticos donde las cosas, un urinario, eh, una aspiradora como Jeff Koons, son sustituidas por las causas, es decir, un manifiesto, eh, algo antiglobal, no sé qué, y los objetos por los sujetos. El libro hace un recorrido por algunos ejemplos donde se exponen seres humanos en eh, los museos contemporáneos. Como para decirnos que mientras nosotros, o sea, si yo reproduzco la eh, explotación, voy a ser más consciente de ella. Bueno, no... No tengo ningún interés en explotar a nadie para saber que está explotado. Es decir, no tiene ningún sentido eh, eso. Eh, ahora que está todo el tema de género es como si yo quiero irme de prostitutas para comprobar eh, la maldición que cae sobre esas personas que están eh, siendo explotadas. Eso, eso me parece que no tiene ningún sentido y bueno, es lo que hace el libro. Luego pongo ejemplos, dos ejemplos concretos. Uno, voy a la Bienal de Berlín y me encuentro una bienal dedicada a la gentrificación con obras que eran interesantes, muy bien planteado eh, y de repente veo que ese Berlín de crítica neoliberal esquiva absolutamente que ahí hubo fascismo y ahí hubo comunismo esquiva a la CSS y a la Stasi no existe ¿no? no existe simplemente lo importante es hacer una crítica como si estuvieran en Londres, como si estuvieran en otro lado cuando una ciudad como Berlín precisamente lo que tiene es esa singularidad y no la de Londres ese es un ejemplo que voy recorriendo el libro también es alguien que va pasando por ahí y va viendo cosas y lo otro, bueno, una exposición de Reina Sofía está dedicada al arte radical de Latinoamérica en los años 80 y eh, súper bien planteada una exposición rigurosa, etcétera, que se enfoca contra la operación Cóndor que eh, se efectuó, son las dictaduras neoliberales de, de América Latina pero llega un momento que me pregunto, bueno, ¿y dónde está el arte latinoamericano, político y radical de las dos únicas revoluciones en el poder en la zona, en la época? Cuba y Nicaragua. No existe. O sea, a esa izquierda curatorial no le interesa hablar de la izquierda en el poder. No tiene valor ni intelectual ni, fi, ni, ni, de, ni, ni valor para enfrentar esa, esa, esa, esa, esa historia que hace las esquivas pero lo curioso y eso ya da para una sola exposición es la paradoja que ahí se presentaba el arte cubano de los años 80 es muy parecido el arte hecho en un país comunista, un país socialista al que hacen todos sus colegas de américa latina deriva antropológica eh, arte povera una crítica política de, de alto nivel pasarse por, por el arte, los símbolos eh, nacionales, volver a tot, a Boys, etcétera, creación colectiva, y bueno, pero, ¿qué clase de coincidencia más interesante para hablar de esto? Y luego, el arte de Nicaragua, curiosamente, Nicaragua fue una revolución de poetas, no hubo un arte contemporáneo prácticamente propiamente dicho, porque lo que mandó allí fue el experimento indigenista de Ernesto Cardenal, que lo que hizo fue llevarse a la isla de Solentiname, todo, todo el experimento artístico de la revolución, e ir a un arte precolonial, cuando todavía las redes de la modernidad ni del colonialismo habían incidido en la mente y en la cosmografía del arte nicaragüense. Eh, bueno, en una exposición que se llama perder la forma humana", humana, que buen contrapunto, como las dos revoluciones en el poder, tienen dos respuestas distintas ante el arte, una muy similar y otra muy distinta. Pero en cambio ahí no hubo eh, manera de entender eso, porque eh, de algún modo esa era una exposición que estaba hecha para que coincidiera con el 15M que estaba fuera de, de, de Reina Sofía, que era un 15M español, porque en Latinoamérica no, no había primavera latinoamericana. O sea, bueno, son los paseos que di eh, un poco en la parte de política, que tampoco es la única eh, parte del libro, pero sí, bueno... Eh, eh, eso me llevó a pensar que el arte contemporáneo estaba liquidado y que una, eh, una cosa es el arte en, en su sentido general pero el arte contemporáneo ha cumplido 100 años eh, lleva mucho tiempo siendo neco, necrófago viviendo de la muerte del arte muy bien por cierto y yo digo, bueno, es un arte que lleva un siglo despidiéndose pero no ha, eh, no, no ha aprendido a marcharse no y es lo que explico entonces no hay... No hay posibilidad de un arte contemporáneo más allá del sistema del arte. Sí, volviendo a, a, a, a la importancia de las palabras. El problema es que el contemporáneo es, que lo, es esto que nos está pasando ahora. En cambio, el arte contemporáneo lo que hizo fue convertir la actualidad en inmortalidad. Hmm. O sea, cuando te dicen, es arte contemporáneo, pero no, pero si es arte contemporáneo, ¿cómo es posible entonces que haya pasado hace 50 años? Es decir, es una manera de liquidar el tiempo para que tú no puedas liquidarlo a él. Y un poco eso es lo que me metí ahí. Es decir, lo contemporáneo me parece perfecto. Pero en cuanto... Y en tanto, volver a Blanchot. Es decir, lo contemporáneo es lo que nos está pasando ahora aquí mismo. Pero mañana ya nos habremos olvidado. De mi libro, de mí, de esto, de lo otro. Porque lo contemporáneo será mañana. Entonces a mí me parece que ahí lo que ha habido es... Ciertamente una, una usurpación de la, de la fugacidad. De la actualidad por una eh, cierta... Un cierto conservadurismo de la eternidad. ¿no? Es decir, los contemporáneos es lo que no puede ser, eh, digamos, demolido. Y me voy a un ejemplo, mm, el libro está lleno de tonterías, son detalles que no tienen ninguna entidad eh, teórica. Pero bueno, ¿por qué en los años 80, que llega la puja del arte contemporáneo, en los catálogos se empieza a narrar la vida del artista al revés? O sea, el artista empieza por el año 2019, y va hacia atrás yo digo, bueno es que esto es como un moonwalker de Michael Jackson que parece que vamos hacia adelante pero vamos hacia atrás ahí hay un terror enorme al futuro eso es lo que está pasando ahí hay un horror enorme al futuro y por eso es una contemporánea que deja de interesarme no sé cuál es ese misterio, eso está bueno hay dos cuentos, uno de de Alejo Carpentier en el viaje a la semilla y este famoso que se hizo una película después que lo describo en el libro que es el hombre que iba yendo hacia atrás y iba ese niño y vuelven al útero materno. Es una, es casi una, el currículum empieza a ser una herramienta freudiana, que tú viajas continuamente hacia tu mamá, porque no quieres ver el futuro. Y me llamó eso la atención, ¿no? Y bueno, la otra otro es que, eh, bueno, si quieres lo hablamos después, pero bueno, cómo. Eso se aloja de una manera muy distinta en la literatura y en las novelas que sí. tratan del arte contemporáneo. Mira, no, <risa> no, vale. no me robes las preguntas. No, te iba a decir que la salida un poco a este embrollo que estás planteando y que como se plantea también en el libro es como la defensa de la escritura, ¿no? Y me gustaría que profundizaras un poco más en, en cómo la escritura en términos, bueno, antes has hablado del ensayo, pero creo que la escritura en general habilita la posibilidad de generar una ficción que que no vuelve al museo, por decirlo así, y, y voy a leer ya lo último, que, o sea, este modelo norteamericano que habéis visto que me ha gustado. Eh, no, porque él dice que un poco la, la, la salida de todo esto puede estar en las palabras. ¿no? Me parece que, que es, es muy valioso. Tal vez lo que hoy premia al arte no es una multiplicación de las imágenes sino de las palabras, sobre todo aquellas que ante la cascada visual sean capaces de arraigar algún imaginario. Es ahí donde la expansión literaria sería más fecunda, en el descubrimiento de que su éxito no está en que sus autores se parezcan a un artista, sino que sigan siendo sencillamente escritores, en el hecho de que sean menos literales, pero más literarios. Sí, bueno, ese, ese es un capítulo que, que, eh, que me he basado para hacer la exposición esta. En el año 94 yo empecé a... a como, o sea, tú no tienes dinero, no puedes coleccionar arte, pero puedes coleccionar... Novela sobre arte. Y dije, bueno, yo, yo voy a hacer mi colección imaginaria Y en 94, eh, a partir de los, a mediados de los 90, gente como Paul Auster, Julián Ríos, Ignacio Vidafolk, eh, empezaron a colocar el arte contemporáneo como materia de eh, su, su novela, su trama novelesca. ¿no? Y dije, aquí está pasando algo muy interesante. Y digo, bueno, si tú quieres saber qué, eh, lo que hace un artista, tú te vas a una exposición y miras su currículum en el catálogo ahora si tú quieres saber quién es ese artista mejor léete estas novelas porque ahí están las trampas, los vicios, las envidias, todo los resbalones, los errores que no ocurren en ese catálogo impolutos, asépticos que bueno, si, si me quito de encima una exposicioncita mala que hice en un centro cívico me la puedo quitar también porque yo voy de museos y grandes galerías, etcétera. bueno, voy a empezar por ahí y luego me di cuenta que aquello era más que un tema, porque a fin de cuentas, si sí es un tema, no es tampoco tan interesante tampoco. Hay un momento en que ese arte empieza a ser una especie de, de construcción, una especie de, de, de forma constructiva de esas novelas. Y es cuando desde una cartela hasta el documento, el archivo, el museo, etc., comienzan a modificar la escritura y la literatura. Y ahí dije, bueno, ahí hemos llegado a una simbiosis muy interesante así como por ejemplo alguien como Joan Foncuberta, Cristina de middle eh, o Stan Douglas o Doug, Doug Atkins se pueden plantear eh, narraciones desde el punto de vista visual pues también estos escritores se plantean el arte de otra manera siempre pienso en, en bueno, vuelvo al año 89 una novela maravillosa de David Marson que se llama el amante de Wittgenstein, que se agotó, bueno, se agotó no está en castellano, ya no se encuentra, la publicó Destino, pero es una novela sobre una mujer que está en el Museo Metropolitano de Nueva York y ella se considera el último ser vivo sobre la tierra, y está en ese museo. Entonces empieza a delirar y a tener unas conversaciones con ese amante que no es nada más y nada menos que Bill Stein, ¿no? Y a partir de ahí me di cuenta que había un filón muy interesante. Y no es, ya lo repito por el tema, sino porque... Hay una manera de construir el arte de otra manera. Por ejemplo, hay un capítulo anterior, de esos tres capítulos, que es el de, el, de, el de la iconografía, que es el siguiente. Hay un tema del arte contemporáneo que no podemos despojarnos de él. Es decir, ahora todo es posible. Ahora todos tenemos medios que antes solo eran absolutos de los artistas. O sea, todos podemos producir imágenes y podemos ser medianamente artistas normales. Eso es gravísimo, porque habitamos ya en el mundo de la posibilidad. Yo me pregunto, casi marxistamente, si no es necesario plantearse, habitar en el mundo de la necesidad. ¿Qué obras son las que son necesarias? Porque obras posibles son todas. Cualquiera puede hacer una obra de arte medianamente pasable. Porque ya no solo consumimos imágenes, nosotros las producimos. Y las producimos a un nivel que excede eh, nuestra condición humana. Es decir, más allá de lo que el ojo puede captar, más allá de lo que podemos reproducir, etc. Entonces, bueno, me he, metido, me he metido en toda esa historia para plantearnos esta historia de hasta qué punto esta idea eh, no, no está con problemas, ¿no? Con cuberta lo decía, es, ¿cómo puedo jactarme de un oficio, de fotógrafo, que se ha convertido en un hobby? Que se ha convertido en algo ya no solo natural, sino sobrenatural. Hay mascotas que hacen fotos y salen todos los días en Instagram. Eh, la cámara se ha convertido en un apéndice. Todos vamos con una cámara. Si nosotros nos lo, nos lo cuentan hace 15 años, no lo llegamos a creer, 20 años. Esa velocidad en la producción de imágenes me hace pensar en eso, en un refugio eh, de la palabra, porque en el fondo el libro, aunque no lo resuelva, eh, es una intención de que se puede escribir del arte sin imágenes. Es lo que siempre me ha interesado. Si es posible que esas palabras no sean un pie de página de una imagen, no sean... Un pequeño relato que tiene que venir acompañado de una imagen, por ejemplo, yo soy un enemigo tremendo de powerpoint, eh, creo que, que es una manera de restarle importancia a la palabra, entonces es posible hablar del arte sin imágenes, es posible escribir una escritura del arte que no esté supeditada a esa profusión de imágenes que todo cualquiera puede hacer, bueno, quizá, estoy soñando un poco, pero ese es un poco lo que me, me rige cuando escribo de arte. Quisiera escribir de manera, desde el ensayo, lo que consiguen esos novelistas, que es, estoy escribiendo de arte, pero tú no tienes una imagen delante. Porque yo soy la obra, yo soy el autor, yo soy el artista, soy la musa, soy el museo, soy el tema. Entonces, eh, es lo que he aprendido de, esa, de esas novelas y lo que no he aprendido de la teoría literaria. Creo que, de la, teoría artista, creo que la teoría del arte está ahora en una crisis enorme, Explico en el libro por qué el, eh, todos los museos se jactan de que eh, ellos asumen el pensamiento. Yo solo digo una cosa. Vean el presupuesto que le dedican al conocimiento del pensamiento y después me dicen si es verdad lo que están diciendo. Pero luego lo que se usa es el pensamiento y la teoría como un artículo de importación. O sea, mucho Tony Negri, mucho el otro, mucho tal. Pero el arte puede dar que pensar por sí mismo y pueda una escritura por sí mismo. Y es en esa pequeña eh, modestia, en esa pequeña cuevita, donde intento plantear también la escritura de, de este libro. No, no quiero, bajo ningún concepto, ser un apéndice de las imágenes ni de los artistas. Y por eso, bueno, cuando trabajo de curador y cuando trabajo, eso es otra la simbiosis que a mí me interesa eh, buscar, y nunca eh, asumiendo más papel que el que uno puede asumir la idea de de que eres un emancipador, de que estás eh, liberando a la sociedad civil, to, eh, todas las cosas que yo leo continuamente el arte contemporáneo, eso a mí no me interesa. Yo creo que ha habido una ampliación de la academia norteamericana, dicho sea de paso, con el haber llevado los, eh, la emancipación social y política a los estudios coloniales, culturales, etc., en las universidades, pero creo que vamos a pagar muy mal el viaje mal dado al revés que es convertir la sociedad en un departamento de estudios culturales de una academia norteamericana. Y pues a eso también se pone el libro. Pues igual es el momento de abrir si alguien quiere participar, preguntar, haya leído o no el libro. Eh, no sé, creo que se han dicho cosas tan... Potentes, importantes y algunas menos, pero no sé. Bueno, Creo que igual, una, pues, una, pero... Una... pero es lo no, bueno. Yo voy a hacer una pregunta y además espera que es que... Marga, que igual no sé, no si se, se escucha bien. No lo hablo, no lo digo, digo en alto. Voy a hacer una pregunta y además es que es probablemente la, la esté esperando porque yo conozco a Evander hace muy poquito. Tuve, tuve la suerte de compartir hace un poco una, una cena y cuando iba a abordar esta pregunta era tan chapas que me lo quitaron de enfrente y me en otro sitio entonces he dicho, cuando voy a Santander vuelvo a vale, vale. la pregunta y además ahora con ventaja porque me he leído el libro, antes no lo había leído no, eh, en serio, le, le, le hago la pregunta desde persona que se dedica más de hace 15 años en la comunicación mm. en el arte y me interesan muchas de las cosas que, que planteáis porque entroncan precisamente con la bueno, pues comunicación de, de, lo, de lo artístico ¿no? hablábamos al principio del rigor del discurso y tú hablabas del eufemismo, que es algo que mis compañeros me habrán escuchado decir muchísimas, muchísimas veces de, de los discursos sobre el arte contemporáneo que vivo dentro de la propia institución, eh, la institución museística, no la actual, sino también en, en otras pasadas en las que he trabajado. Eh, las reflexiones que tengo del arte, que tú dices que se ha terminado el arte contemporáneo, últimamente tengo muchísimas reflexiones sobre, sobre esto, porque ciertamente noto en los visitantes que que qué hemos podido hacer con el discurso que esto que empezó en 1917 con, con Dusam todavía la gente sigue diciendo que este, este tipo de arte pues, no lo entiendo como si fuera de antes de ayer como si fuera de antes de ayer y tiene como tú dices un, y tiene, como tú dices, un siglo y seguimos tratando de explicar al público las mismas incógnitas las mismas preguntas y, y bueno y exactamente los mismos interrogantes acerca del arte pero sobre todo ese viraje que ha tomado el, el arte no de los clásicos contemporáneos en los que la palabra y el discurso estaba hasta incluso desde la concepción hasta en la propia obra podemos hablar de una Cristina Iglesias donde dentro de las piezas tiene un discurso que ilustra la propia pieza o de Joan Jonas que parte de unos de los textos que lee para, para crear su, sus propias e instalaciones o performance bueno entre, entre entre miles de artistas pero sin embargo encuentro otra deriva que es la de tengo una obra de arte pero verbalizado a mí directamente no la puedo no la puedo no me puedo explicar o sea no, no puedo explicar quiero que la explicación sea obtusa y es tan obtusa realmente porque no tiene un fondo porque bueno, cuando bueno. rascas en ese eufemismo, en esa, intentas ir un poquito más allá, verdaderamente cuál es el origen de lo que quieren, eh, de lo que expresa el trabajo que, que se está presentando, pues realmente lo que, lo que notas es que hay una carencia importante de, de discurso. Y sí que entra ese tema de la causa. Es decir, yo he investigado algo, he ido a una investigación, he leído algo, me he puesto un tema y de repente hago una instalación. ¿Qué relación tiene todo eso con el arte? Me lo pregunto mucho últimamente, claro, no me extraña que me echaran de la mesa. No, me no, he ver, no, no, a ver, es que, es que son, son casos puntuales, es decir, eh, para, el arte sigue siendo el cómo, no el qué. O sea, cualquiera escribe sobre un suicidio, pero todo el mundo no hace Romeo y Julieta, es decir, uh -huh. el qué es lo que nos pasa todos los días y cualquiera podemos esbozarlo. Ya si tú eres un artista o un escritor, tienes que eso convertirlo en un cómo, cómo, cómo lo haces. Y eso para mí es el arte, el cómo, el cómo de una situación, no el qué. Tanto la descripción a mí no me, no me parece interesante. Yo creo que se han también eh, obviado cosas que, que, que están como mal vistas, ¿no? Por ejemplo, la relación poética que pudo tener la crítica de arte, desde Oscar Wilde hasta Huxley, con los objetos artísticos, pues es maravillosa. Y de Octavio Paz, porque había una poesía que surgía de eh, el, el arte o lo hacía Susan Sontag por ejemplo, cuando hace precisamente contra la interpretación cuando hace sobre la fotografía son gente que el arte les, pro, les proporciona un discurso, una palabra un tipo de, de estructura literaria y, y a su vez eso tiene un retorno extraordinario para el mundo del arte eh, no sé dónde paró eso pero eh, si tú coges todo eso hasta Paz, etcétera es algo que es muy interesante por otra parte yo no conozco un arte más formalista que el arte conceptual o sea Joseph Cosut, eh, los grandes conceptualistas se tomaron el trabajo de ser enormemente formales y formalistas incluso para que eso pudiera entrarle a la gente o sea, Jenny Holzer lo entendía a todo el mundo eh, las cosas de Dan Flavin se entienden perfectamente el tema es cuando, me parece a mí, hay una sobredimensión que nos lleva a, a convertir la transparencia en exposición y en exhibición. O sea, Foucault hay un momento que dice, hay un momento en que el archivo o el documento deja de ser la, la, la verdad oculta, misteriosa, no sé qué cosa, porque tenemos que abrirlo. Aquí no le interesa que se abran los archivos del Stasi, por ejemplo, a todo el mundo. Ahora bien, el problema es que tú haces con ese archivo. Si lo usas como, uno, como un objeto expositivo, tú estás actuando como un artista romántico que hacía paisajes. Entonces, ahí es donde yo creo que falta la crítica. Es decir, no es por falta de contemporaneidad artística, es porque se ha establecido un amaneramiento de lo que debe ser contemporáneo. Entonces, a veces no es necesario una exposición llena de archivos y documentos. Mira, el costo de este librito puede tener eso y lo repartes en la exposición no tiene ningún sentido por ejemplo hacer una mega exposición sobre las lecturas del capital eh, en, en, en la colonización española cuando tú puedes coger esa, ese fragmento del capital repartirlo gratis y hacer eso. un proyecto de izquierdas de verdad sin gastarte dos millones de euros en una exposición es posible hacerlo pero también puedes hacer lo contrario entonces ahí es donde está el tema eh, y vuelvo a ver qué es necesario y qué es el cómo yo creo que hay artistas muy interesantes que siguen actuando eh, en la contemporaneidad que son magistralmente intelectuales, conceptuales y poéticos España ha tenido en secreto un artista como Javier Codesal durante años y años y años fue uno de los fundadores del videoarte y es un poeta extraordinario todo lo que hace ya no es una estética, es una poética y vale la pena buscarlo, pero bueno si lo que se prefiere es tres panfletos en una pared, eso ya es cuestión de cada director, de cada comisario, etcétera Tenemos que un poco darnos un poco de tiempo. Es lo que dio la vanguardia, no es irse atrás, pero sí echarse, la retaguardia, perdón, es echarse un poco al lado, ¿no? Ver cómo podemos, porque realmente estamos ahora mismo con una sobredosis enorme. Al arte le pasa lo mismo que a cualquier aspecto de la sociedad. Hay una sobredosis, sobredosis de la oferta son la demanda. Ahora no sabemos qué, qué queremos, porque desde que encendemos el ordenador nos lo están dando por los ojos. No tenemos necesidad de nada, por lo menos en este occidente, porque ya se sabe lo que uno quiere. Se nos estimula. Es eh, casi lo que hace el narcotráfico. Está perfectamente visto. Tú tienes que crear nuevas formas de adicción. Entonces, ahí es donde yo veo que el arte no es autocrítico. Me molesta tremendamente. O sea, me parece bien que el arte hable de Piketty es un teórico el 1% del 90, de la desproporción y de la desigualdad actual donde llega a las teorías siguiendo todo el tema eh, casi estadístico de Marx desde el siglo XIX y demuestra que el 1% de la sociedad se enriquece a costa de un 99% que se empobrece, eso no tiene discusión cualquiera que vaya por la calle lo sabe pero yo lo que no he visto es una exposición diciendo que el 1% de los que deciden el arte también se llenan de prestigio de dinero y de riqueza Mientras que el 99% de ese sector del arte Se va hacia la precariedad No he visto esa autocrítica en ningún momento o sea, es como una cosa sartriana. El infierno son los otros Bueno, no, este libro es el libro de alguien Que sabe que el infierno es el mismo Yo estoy en ese infierno Pero no me da la gana de, de ser expulsado de ahí Y de no decirlo o Entonces sea, yo lo que miro es Un poco que se hable más de sí mismo ¿no? Pero no es por tirar por la borda Una serie de situaciones Ahora, a veces... Se habla en nombre de una sociedad que realmente no se siente interpelada por, lo que, por esos que hablan en su nombre. Eso Foucault le llamó eh, la indignidad de hablar por otros, que fue como él definió la representación. Bueno, ah, yo soy más... Eh, ese epígrafo se llama La Lupe en el MoMA. Esto es puro teatro eh, estudiado simulacro, ¿no? Porque bueno, tenemos que también esto tomarnos un poco a la ligera. El arte tampoco es tan importante. Eh, la solemnidad es algo que nos está matando y nos está llenando de una gravedad que la gente no entiende. Y lo que está pasando con el arte contemporáneo, curiosamente, es lo que está pasando con la política. A nadie le gusta Donald Trump, a nadie le gusta Bolsonaro en Brasil, a nadie le gusta Vox, a nadie le gusta nada de eso. Pero hay un problema, es que los pobres no entienden todo ese conceptualismo que se ha hecho en nombre de ellos. Y algo está funcionando mal ahí, sea en la comunicación, sea en la demagogia, sea en lo que sea. Y eso es una verdad una paloma de Picasso todavía sigue siendo algo que la gente identifica con un tipo de causa por la que salir a la calle, pero otras obras contemporáneas no lo, no lo son y eso me parece que hay que verlo. ¿no? Y luego bueno, todo el tema del que no salimos tampoco, que es que somos una milésima parte de y somos, somos el evangelio estético del neoliberalismo y eso está ahí, está clarísimo. Cuando hay que irse corriendo para China, nos vamos todos corriendo para China. Pues todos nos vamos corriendo para Rusia. Y ahora estamos en los Emiratos. Entonces, bueno, ahí va a haber un lubre, ya hay un, un lubre en Abu Dhabi. Se está reproduciendo toda la estructura museística, universitaria, etcétera, de Occidente. Y sí, somos muy críticos, pero somos como la pieza crítica dentro de un sistema que nos engulle. ¿no? Ahí está todo el mundo también. Y si hay que ponerse un turbante, uno se pone un turbante y va para ahí. Entonces, esa es una situación. Eh, el libro este no tiene ninguna importancia eh, por lo que dice. Sino, porque lo dice? Porque es algo tácito en el mundo del arte contemporáneo. Aquí no se puede hablar de dinero. Aquí no se puede hablar de precariedad. Aquí no se puede hablar... Yo puedo hablar de dinero contra Bush, Wall Street. Yo puedo hablar de precariedad porque lo dice Thomas Piketty en un libro. De teoría de no sé qué, pero yo lo que no puedo es decir los sistemas enormes de precariedad en lo que estamos nosotros como parte del mundo del arte es eh, que somos cómplices de eso, eh, que somos una parte de este sistema, ¿no? Y entonces hay que decirlo, hay que entrar de otra manera a este tema que, que ha dejado por el camino muchos cadáveres interesantes. Ya lo decía Huxley, Octavio Paz, Susan Sontag, qué es decir. Se le ha dado paso la misma Lucy Lippard. Es decir, hay muchas cosas interesantes que rastrear y reivindicar. Y como siempre, en libertad. Es decir, este es mi libro. Yo no le estoy diciendo a nadie que esas son las fuentes de las que debe apropiarse. Porque ya uno tiene una edad como para estar dando sermones. Pero sí es cierto que lo que intento modestamente, seguro no consigo, es que sin una poética del arte nunca va a haber una política interesante del arte. Y a mí no me interesa coger el arte y pasarlo por las reglas de la prop como está haciendo la gran parte del arte contemporáneo. A mí me interesa la venganza, que es lo único que nos queda, nos queda a los intelectuales, que es pasar el prop por nuestras reglas del arte. Eso es lo que me parece más interesante. Porque con ellos no podemos, pero sí podemos, de alguna manera, licuarlos. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna...? Idea, pregunta, cuestión, interés. Hay una cosa de la, que no, de la que no he hablado, porque solo se puede saber comprando el libro. <risa> hay muchas, hay varias, ¿eh? De no, sí. verdad. Algún, ¿Hay algún planteamiento para simplificar? Esta palabra puede resultar muy. elemental y muy pegada a determinados estratos sociales que aquí se han de alguna forma unido pero que también quedan un poco como alguien, como ese estrato que no entiende. Yo quiero a ese estrato que no entiende la, el lenguaje, el discurso, los planteamientos desde tiempos inmemoriales eh, y desde corrientes ya muy antiguas del arte. ¿Hay algún planteamiento para que ese, desde algún movimiento, desde algún grupo lo que decías, de eh, prescindir un poco de la imagen y ir al texto? Que yo no tenga que ver el, el, la imagen para leer para leerlo que, y entender de alguna forma. ¿Eso es transferible a dónde, a qué grupo social? Eh, ¿Cómo puede influir de alguna forma en en una conciencia, no voy a hablar de una conciencia, que es un término muy moral, una conciencia de, de determinadas cosas que, que no funcionan y en las que el arte, de alguna forma, podía incidir, no de esa forma sofisticada, ajena, eh, vacía, eh, neoliberal, o lo podemos llamar de cualquier sitio. Hay no, marcita también. Sí, sí, sí. sí no, los pueblos han llegado a tener una cercanía importante. No, estoy completamente confusa y, y también el planteamiento un poco discursivo del principio de la conferencia no ha contribuido a, a aclararme demasiado. Eh, Esa ha sido culpa diciendo, mía. Eso, ¿eh? es, no, no hay culpabilidad, estaría bueno, estoy diciendo, estoy expresando una, una sensación, ¿no? Y, y yo creo que también el, el expresar sensaciones podría contribuir a que las cosas se clarificaran el discurso fuera más accesible y las conclusiones eh, fueran un poco más compartidas. No sé si he dicho algo, no he dicho nada, seguramente que no he dicho nada, pero sí que hay una latencia ahí de una insatisfacción, ¿no? De ese mundo del arte que de alguna forma nos utiliza. Vamos a los museos, hablamos, leemos, y hay no, no, no, no existe ningún tipo de no sé cómo llamarlo, no de vinculación, sino de sensación de que es algo que, que atañe, ¿no? Bueno, es a como ver. una forma, una frustración histórica, que ¿eh? Eh, eh, todavía hay una élite intelectual, yo vamos, creo que las hay, unas élites intelectuales, unas élites que comprenden determinados conceptos, tanto literarios, como artísticos, como políticos, como esas élites de las que de alguna forma nos gustaría acercarnos. Y, eh, bueno, no sé si se ha pero es esa desvinculación eh, que, que ciertamente resulta que cuando vas haciéndote mayor eh, y ves que nada cambia y, y que ciertamente al contrario, o sea, la distancia mm, va siendo muchísimo ma mayor más, todo todos más difuso, más confuso más, más difícil de analizar y de llegar a unas conclusiones que beneficien socialmente ¿no? Eh, es un poco una, como una... una aluvió un poco de ideas que cuando a veces estamos hablando y no te sientas aludido por eso. No no, no, no, por favor, no compares, pero simplemente sí que a veces en <risa> los planteamientos y demás sí que hay un choque ¿no? entre la persona que desconoce de alguna no sé, sí. voy a callar, no, no, no, no, no, no, sé. no sé, a ver, yo lo que intento en el libro es, es plantear un, el viaje, eh, o sea, nunca como hoy el viaje el, el arte se ha expandido hacia otros eh, ámbitos mm -hmm. fuera del museo existe toda una historia del arte extramuseística, por así decirlo. Así como Duchamp llevó al museo cosas que no eran de arte, no sé, el gran libro de Rosalind Krauss, el, la escultura en, en el campo expandido, es cuando una serie de artistas no tienen, no se encuentran cómodos en esos espacios del arte y salen fuera. El minimalismo, el land art, un montón de, de ejemplos muy interesantes y de muy, un magnífico arte, por cierto. ¿Qué ocurre? Lo que, lo que el, el, el libro intenta narrar son tres momentos en que el arte sale a la política, sale a la iconografía y sale a la literatura. Lo que le pasa al arte no es que salga, sino cómo regresa. Es que casi como regresa, como el increíble arte menguante, porque alude a todos esos mundos, pero solo tiene una recompensa en los lugares de siempre. Y ese para mí es el problema, que el arte se diluya en la sociedad, no sería un, para mí un problema, al contrario. El problema es que no se queda ahí. Porque su único momento de gratificación sigue siendo o el Estado o el mercado, o el museo, o, Eso no ha cambiado, o sea, ese Bueno, ha tenido ese cambios, regreso, pero ese regreso como, a, como ese regreso menguante no ha, no ha cambiado. Y luego sí eh, ha crecido mucho la idea de que el arte habla en nombre de otros estamentos que no lo entienden, o que no se sienten, se sienten aludidos, portavoz, o no se sienten interpelados, y eso es algo que tenemos que solucionar que todos. Es y que además es indiferente en la mayoría de los casos, es una, un titular eh, que... Si fuera indiferente, si yo estaría hablando con cínicos, y ahí todavía hay un diálogo, eh, yo creo que hay mucha gente que se lo cree. yo sí. sea, Lo que veo es que hay gente que cree que está haciendo algo, eh, vamos, que está haciendo la revolución. Y, y bueno, luego, eh, no sé, la persona que compra una crítica al rey de este país es de la misma clase y estrato social que es el rey. Con lo cual, esa crítica de algún modo es ingenua, porque el arte necesita de esos fondos, necesita, eh, como, como, como las fábricas y, y, y los tractores necesitan, eh, el único. Eh, la una, nuestra única relación universal en el mundo de hoy no es ni la democracia, ni los valores morales, ni los valores de Occidente, que somos un, lo único que hoy nosotros conocemos como valor universal es el capitalismo. Que hasta Corea del Norte está intentando implementar su modelo capitalista. Con lo cual, dicho esto, eh, esa es la historia que, que nosotros estamos viviendo ahora, una especie de divorcio entre la democracia liberal que surgió del capitalismo y el mercado grandes países, grandes potencias, usan el mercado y no necesariamente la democracia. El modelo chino o los Emiratos triunfan ahí por doquier, pero no lo hay. Entonces, el arte no es ajeno a eso. Y lo que sí es ingenuo es pensar que tú estás rompiendo por un lado una estructura que te succiona por el otro lado. ¿no? Si no hay remedio a eso, sinceramente no lo sé porque yo como persona que se levanta... Por la mañana y se vuelve a acostar por la noche, soy un cómplice de todo eso todos los días. Pues compro, esto lo, <risa> lo otro, no existe otro valor universal que no sea el de dinero, el del mercado, el del capitalismo. Pues que porque no es el de la democracia, el de la educación y el de la enseñanza. Ese es nuestro grave problema. Y el arte está ahí también. Con lo cual tampoco vamos a ocupar al arte de cosas que ocurren en todos los lados. Lo que pasa es que yo me muevo en ese mundo. Si yo fuera economista, de, de, de imagínense ustedes lo que diría yo. De, de, pero... Cuestión poliédrica. Pero sí, bueno. De hay, la observación. Hay un punto también de demagogia muy fuerte de hablar en nombre de quien no. de, de, de alguien a quien tú no llegas nunca. <risa> es así. Vamos. Ah. No. Eh, una, una pregunta. Si el arte durante mucho tiempo se ha entendido como generar obra y la obra requiere un discurso lo que ocurre ahora es que el discurso de la obra bueno, la, desma la desmaterialización del arte fue una cosa que, que los conceptualistas siempre que, que, quisieron llegar ahí a mí el discurso como obra me, me desentiendo del, en el libro porque lo que me interesa es la novela sobre el arte que plantea, eh, eh, para mí las novelas sobre arte son la máxima desmaterialización del arte que yo me he encontrado y, como, y bueno hay momentos en que el arte puede ser un eh, el discurso, puede ser una obra, pero no hay una tendencia. Eh, no se no sé, eh, se que no se entiende, pero también estamos aquí para, para elegir. Es decir, si, si, si, si yo, para un artista que es un aficionado a la teoría, aunque no lo crea, y una teoría prefiero leerme la teoría. O sea, vengo, vengo a la teoría, a, a, le hago la vorágine de mi aportación. No sé qué. Ahora, si sí hay discursos muy interesantes dentro del mundo del arte que son ya obras. Y eso es un problema ya de, de saber diseccionarlo. Lo que no puede ser es que todo el mundo. Que, primero, que las palabras no son un discurso. Digo por la necesidad de explicar la obra porque el concepto es el que la entienda. La obra por sí misma no, no, no o sea, necesita el apoyo del discurso. Porque bueno, la gente ve la obra y, y en teoría no la entiende. Eso por un lado, pero incluso a veces la obra, la obra necesita una trama. Que, que, que, como hace Sofical, por ejemplo, que no es un discurso, es que existe, necesita una experiencia de una persona que es vigilada, no sé qué es decir, todo eso es complicado y, y nos lleva a muchos lados. Ahora, eh, ya está tú lo que quieras eh, tragar o lo que no. Eh, yo vengo de las humanidades, del ensayo, etcétera, me cuesta mucho que me den gato por liebre y, y no lo acepto, pero eso no quiere decir que no haya, o sea, todas las palabras no son discursos pero si sí hay discursos que son interesantes y que a mí me gustan o, o por bueno, lo menos los asumo como, como, como, como obra, ¿no? Eh, pero bueno, lo decía Paz, el problema no es, no, es, no, es, no es Duchamp que le da un punto a pie a todo lo que se, se entendía como la gran solemnidad del mundo del arte y, y construye eh, una obra desde la ausencia de obra Paz decía, el siglo XX se, lo marcan dos artistas Picasso que tiene un exceso de obra porque el exceso de obra también podríamos discutirlo y Duchamp que tiene un defecto de obra y esa, eso tensiona a todo el arte del siglo XX ahora, termina diciendo el problema es que Duchamp hace una obra porque se llama Marcel Duchamp todo el mundo no puede duchampear y duchampeando por la vida eso es lo que me parece eh, eh, interesante ¿no? bueno, no sé porque si no entonces diríamos ¿dónde nos...? Dónde, nos no vamos a la pintura, bueno, la, hay también mucha pintura que es discursiva, eh, hay mucho discurso que en el fondo es pictórico y no se ha dado cuenta, hay mucho videoarte eh, que, que no, no abandona eh, la historia del marco, la pantalla, es una reproducción del marco, etc. Es decir, hay que saber todo esto un poco para, para saber en, en qué lugar estamos, ¿no? Y ahí todo el mundo tiene que trazarse su propio recorrido, porque hay tal profusión y tal cantidad... De, de proposiciones que no, no sé sí, pero una apunte eh, tú antes me decías lo importante es el cómo no es sé el qué y yo ahí entronco un poco con lo que dice este señor que qué pasa en ese tipo de obra en el que el cómo te das cuenta perfectamente bueno, el cómo Jenny Horser son palabras y me parece maravilloso el, el cómo de Joseph Kostic son palabras me parecen eh, maravillosas eh. pero quizás a veces ese qué, o sea, quizás ese discurso es lo que dices, valdría más eh, que no es el primer, el primer crítico. Es que ahí, yo no valgo una... Lo escucho. Es quizás que... Valdría valdría más un libro. Explicación. Claro, Ajá. quizás va, vale más leer la, la, la teoría, quizás vale más leerla en un, en un libro. Pero bueno, lo que estoy, estoy diciendo es, es decir, a ver... Eh, sí, sí, sí, es, es lo que estás diciendo. Es escoger... Eh, lo, lo, que, lo que yo propongo es darle a la escritura un lugar... Mm. O sea, la única resistencia ahora mismo que yo, yo veo ante eso es, precisamente, en esos libros donde mmm, ante la avalancha de imágenes que ya estamos metidos en todo ello me parece interesante la palabra fíjate tú, ahora, por eso pido que los escritores no tienen ningún sentido que se conviertan en artistas sino que sigan siendo escritores, porque ese anclaje me parece más interesante que la profusión de imágenes o, o, o de palabras que pueda tener el arte, pero vuelvo a lo mismo nos interesan las horas posibles o las necesarias. Posible es todo ya. Todos somos artistas. Ese es el problema. Estamos sentados sobre aquello que dijo Duchamp. Cualquier objeto se puede convertir en obra de arte. Y que después, 30 años después, dijo voice No, ya es que está sobrepasado. Es que todos podemos ser artistas. Que si eso es así, pues entonces, la situación... Esa es la situación en la que estamos ahora. Todo el mundo eh, tiene un Instagram, todo el mundo hace lo que antes solo hacía un señor que se llamaba Arte. Entonces, bueno, Blanchot, en el libro que vendrá, lo dice. ¿Es importante esta figura? Hay que, ser, hay que seguirla viendo así. Son preguntas duras, terribles, porque nos está interpelando a nuestra propia permanencia en este mundo, tal cual lo hemos vivido hasta ahora. Pero bueno, en los últimos 20 años, ya tocado tanto toda nuestra experiencia, que val, valdría la pena eh, esa pregunta. Son las preguntas que yo me hago, pero me las hago a mí mismo también, porque ahora mismo... Eh, el descalabro identitario de lo que se llamó el intelectual eh, es tremendo el loterdei dice durante 2500 años que fue la tradición intelectual, una carta que fue la filosofía que durante 25 siglos unos seres humanos se mandaron a otros eso se acaba de romper porque esa carta ya no se manda, no se envía por eh, valores escritos sino se manda a través de las imágenes estamos hablando de una crisis de 25 siglos, que se nos viene encima, que nos está apabullando. Entonces, hay que ser un poco conscientes de que el mundo ha dejado de ser lo que fue, pero a una velocidad pasmosa, ¿no? Y es así. Bueno, pues igual acabamos aquí, digo, no sé, yo miro a los organizadores y... No, vale. si Vale. Vale, también la cercanía. Bueno, gracias a los Muchas gracias amigos.